Campeones de League of Legends en 10 segundos Lee Sin, después de tirar una habilidad, gana velocidad de ataque Tira esto y después va Te pone un escudo a sí mismo o salta un aliado Y al activar gana robo de vida Golpea el piso y si le pega a alguien la puede recastear y lo vea Pega una patada Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribílo en los comentarios